Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Rincón de Roxy. Hoy le vamos a traer un arete a petición de una chica que me, me escribió por Instagram y me pidió que si le podíamos hacer ese arete. Eh, este, arete este arete es basado en, en aros y hilo. Ya le he dicho ya en videos anteriores, ah, le tengo le dejo qué hilo usar. ¿Verdad? Que he ido a usar y qué grosor de hilo. Este es un, un hilo de cuerda de, de número 15. Entonces, chicas, suscríbanse al canal. Las invito todas a que, a, que, me, a que le den dedito para arriba a, al video, si les gusta. Eh, bienvenidas sean todas las nuevas suscritoras. Chicas de la comunidad, un beso un abrazo muy fuerte para todas ustedes. Este video, como les comenté, es a petición de una chica. Vamos a trabajar con lo que tengamos en casa, ¿verdad? Eh, con lo que tengamos en casa. Y estas florecitas que si están aquí es para decorar. Para decorar a su gusto. Tanto, ni siquiera la he pegado para que ustedes puedan ver que también pueden dejar que pueden dejar lado así, si gustan. Y simplemente es colocarlo en la flor cuando ya terminen. Bueno, chicas, los materiales que vamos a utilizar son... Muy, son la mesa está llena de, de materiales, pero en verdad son muy pocos los materiales que vamos a utilizar. Yo espero que este video les guste, que sea de su agrado. Ya saben chicas, suscríbanse al canal, denle dedito para arriba. Eh, denle a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un video. Y bienvenidas sean todas y todos. Bueno, los materiales que vamos a utilizar van, vamos a utilizar por todo entre los dos aretes yo voy a utilizar 5 yardas de hilo de este hilo, yo tomé ese color eh, tomé ese color que me gusta 5 eh, yardas, eh, yardas de hilo, perdón para hacer, para elaborar todos los, los aretes vamos a utilizar silicón frío si no tienen silicón frío pueden ser un boom vamos a utilizar un cristal número 6 vamos a utilizar las tijeras una encendadora para quemar utilizaremos musasilla número 15 utilizaremos aguja e hilo vamos a utilizar dos cristal dos perdón dos aros de dos diámetros diferentes este este mide 40 milímetros Pueden usar uno también de 38 o uno más grande siempre recuerden el de abajo tiene que ser un poco más grande que el de arriba y este mide 30 milímetros este el pequeño o sea que hay uno de, de este es de 40 y este de 30 ya este previamente yo lo tengo yo lo tengo ya forrado también simplemente quería enseñarle el, el hilo, a el aro antes de forrarlo tenemos un cabuchón para hacer este hermoso botón de 16 mm, milímetros, En acrílico, color transparente. Si no lo tienen en color transparente, lo pueden utilizar de color. Bueno, tenemos aguja e hilo. Aquí no le voy a dar la cantidad de hilo, porque vamos a, vamos a, a utilizar hilo en varias ocasiones. Por ejemplo, haciendo esto y haciendo esto. Para hacer esto, para hacer el botón, vamos a utilizar alrededor de yarda y media para hacer el botón y para eso vamos a utilizar una llana de hilo pero eso se lo dejaré más adelante mientras lo vamos a realizar lo primero que vamos a hacer es vamos a forrar los aros voy a tomar mi silicon frío y mi y mi hilo, mi hilo para envolver ya tengo varios tengo dos o tres tengo varios vídeos como enseñándoles cómo fundar bola y, y siempre utilizamos el en mismo entonces voy a colocar eso este por aquí y este lo vamos a poner aquí y al final cuando terminemos entonces le pegamos la flor miren a ah, esto yo voy a utilizar, ¿ustedes se acuerdan que yo utilizo la la jeringa con el con el silicón frío, a eso simplemente vamos a poner un poquito, no mucho, un poquito y vamos a pegar nuestra punta de nuestro hilo así de esta forma ¿Okay? así que quede pegada, esperamos un ratito para que no se, para que nuestro hilo no se ensucie ni en la manos tampoco y vamos a hacer esto, le vamos a dar vuelta vamos a pasar a través del aro así seguimos sin poner pegamento ¿Ven? sin poner pegamento pondremos un poco de pegamento en, en los momentos que sí se necesite Como le comentaban anteriormente, este es un video a petición de este, de, este, de, esta, de este hermoso arete. Y es una técnica muy fácil, muy fácil de elaborar. Miren, aquí yo voy a poner otro, otro poquito de pegamento, no mucho, porque no quiero que mi hilo se ensucie. Es simplemente para, refor para asegurarlo. para Ya saben, chicas, suscríbanse al canal el lentejito para arriba compartan nuestros vídeos y esto compartan nuestro vídeo con las demás chicas Miren. esto lo vamos a hacer todo por completo hasta que terminemos por completo de forrar en nuestro aro esto lo vamos a hacer en los dos aros los dos aros yo voy a adelantar un poco voy a seguir dándole vuelta y voy a adelantar un poco el video voy a adelantar poco, también un poco los pasos para tenerlo ya listo los dos aros forrados ok entonces, seguimos dando vueltas chicas nos vemos cuando yo tenga los dos aros forrados y chicas, miren ya el otro aro está forrado estoy terminando de terminar de darle las últimas vueltas a este que me queda aquí, para terminarlo terminar de forrar, de hacer este paso, de forrar este entonces miren aquí, cuando terminamos, ponemos otro poquito de pegamento sin poner mucho, hacemos esto y hacemos esto, si el hilo no cabe abrimos un poco con las manos con los dedos y miren ¿ven? aquí vamos a cortar vamos a cortar a las razas. y con nuestra encendedora quemamos un poquito sin que nuestro dedo se queme ¿ven? teniendo en cuenta eso que nuestro dedo no se queme y hacemos esto ¿ven? Entonces ahora vamos a poner aquí. Miren, ustedes ven dónde están esas dos uniones. Vamos a poner eso para poderlo cerrar. Y que esas dos uniones no se vean. También lo podemos hacer de la forma de abajo porque también la flor lo puede tapar. Ahora, si gustan pueden dejarlo así separado y cuando pongan eso, no, lo pueden hacer así. A mí me gusta, yo voy a tomar ahora nuestra aguja con un poquito de hilo, aquí yo tengo yo tengo una llanta de hilo y lo hice para, stop, para para hacer esto aquí está la aguja, vamos a enderezar esta aguja un poquito porque está dobladita ya de tanto usarla miren, yo voy a hacer esto Díganme. quemar aquí un poquito Yo voy a coger mi aguja y me voy a pasar por el hilo haciendo un nudito abajo Bien. y voy a pasarme dos veces hasta tres si usan para poder asegurar su hilo Ahora voy a tomar mi otro aro más pequeño y voy a hacerle lo mismo lo voy a coser lo voy a unir y lo voy a pegar aquí cosiéndolo si gustan lo pueden pegar pero yo prefiero coserlo porque así aseguro mi trabajo y vamos a dar puntadas vamos a dar puntadas con el aro por el aro a través de los hilos simplemente eso es para asegurar el trabajo volvemos otra vez, traten de que no se le vea el hilo para que su trabajo quede mucho más bonito verdad lo devolvemos otra vez y que quede derecho, que no quede torcido ¿Ok? así de esta forma y volvemos y lo hacemos. Okay. ¿Bien? No tiene ninguna complicación hacer esto. Es simplemente pasar los hilos. Y pasarnos otra vez por arriba de los aros. Junto con los hilos. ¿Bien? Aquí ya aseguramos nuestro trabajo. volvamos Nos vamos para la parte de atrás. Otra vez. Y vamos a hacer un pequeño remate. vamos a hacer un remate a través de los hilos el aro así para asegurar nuestro trabajo ahora cortamos con nuestra tijera quemamos con la encendedora y dejamos aquí ¿sí? dejamos ahí en reposo para hacer esta parte Recuerden, las florecitas que vamos a tener, ustedes la pueden encontrar desde en las tiendas de bisutería, en cualquier, entre gema, en pizel, en cualquier parte. Si no la consiguen, pueden hacer una. En, hay, mucha, hay muchas formas de hacer eh, flores de tela. También ustedes lo que pueden hacer es, si tienen algunas de las que le quedan en, en sus cosas de bisutería, pueden usarlo, o también pueden dejar el abrazo. Aquí vamos a hacer ahora esta parte. Esta parte yo he hablado mucho de esta, de esta técnica. Y he hablado mucho de esa técnica y, y también la he enseñado mucho. Eh, tengo como casi todos mis videos hablan de esas técnicas. Entonces vamos a tomar seis musasillas. Vamos a trabajar con números pares. Vamos a... Perdón. Es que... Déjame limpiarme de aquí tengo un poquito de pegamento en el dedo okay. voy a tomar mi cristal número 6 lo voy a llevar a tapar hacia la parte de abajo y vamos a tomar 6 mozas, recuerden trabajar con números pares Seis mozas, la llevamos al trabajo, recuerden este paso siempre se lo he enseñado Ahora voy a tomar una mucicilla de la número 11, dejando una y entrando en la siguiente, así, hasta formar esto, ven, de nuevo, dejando una. dejando una y entrando en la siguiente ok ahora ¿eh? así yo voy a quitar yo voy a mover mi cristal número 6 y voy a hacer dos nuditos bien apretaditos siempre le he dicho trabajen con el material que ustedes gustan, con el hilo que ustedes les gustan, todo el mundo trabaja de manera diferente. Yo hago esto así porque me gusta, me gusta ya tener la certeza de que eso, de que eso está amarrado. Entonces, ahora yo voy a tomar otra silla y me voy a devolver. Bien. estoy trabajando con las manos, recuerden miren me voy a devolver por esta ¿verdad? estoy hablando de mi hilo, para hacer esto yo tomé una yarda de hilo entro en esta recuerden que es ahora estamos simplemente rellenando los espacios en blanco y tomo otra ¿Ven? Así. Ahora, de donde sale nuestro hilo, volvemos y lo hacemos así. Simplemente estoy agarrando mi hilo. ¿Ven? Listo. ¿Ven? Y este paso lo vamos a repetir por completo. Este paso lo vamos a repetir hasta que tengamos algo así. Miren. Lo vamos a repetir porque tenemos que dar que eso cubra esto por completo. Esto lo vamos a repetir todas esas veces, todas las veces que sea necesario, hasta llegar, hasta que llegue nuestra punta. Yo voy a adelantar un poco para que ustedes puedan ver. Porque estos pasos son repetidos todos. Se repiten por completo. Bien chicas, ¿se acuerdan que yo les dije que iba a adelantar un poco el paso? Miren, yo adelanté bastante. mirenlo aquí cómo está. Entonces ahora les voy a enseñar cómo ustedes lo van a poner para poder hacerle este pequeño... Um, ¿Cómo poner esta, esta pequeña correita aquí? O este pequeño adorno, miren. Ustedes recuerdan, yo le hice un video con eso, claro que sí, ustedes se recuerdan de este video. Que es, eh, bueno, el, el video del anillo. Es el mismo paso. Miren. Cerramos nuestra puntada así, de esta forma. Haciendo en forma de cizar. ¿Recuerdan? Así, así y apretamos, lo ¿okay? devolvemos a esto entramos con nuestra aguja y lo vamos a hacer otra vez sin que nuestro hilo se nos enrede, lo hacemos despacio. Queda ni si no queda no queda ni apretado ni ajustado. no queda ni apretado ni flojo ni ajustado ni tenemos que hacer mucha fuerza simplemente es algo decorativo si quieren pueden ponerle rayón también no tienen que ser obligatoriamente más sencillos. pueden hacer algo diferente si tienen rayón le pueden poner los si tienen una cinta muy bonita se lo pueden también poner para decoración entonces a esto yo lo voy a llevar hasta este extremo y vamos a elaborar nuestro botón en moza okay, aquí estoy haciendo una pequeña, un pequeño remate háganlo despacio para que su hilo no se vaya a enredar recuerden, corten y quemen Así. bien, listo ahora esto lo vamos a poner aquí otra vez ¿verdad? lo dejamos ahí y para hacer el botón, vamos a hacer el botón para este botón yo voy a utilizar una yarda y cuarta de hilo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle también la parte de atrás. Miren ese, este botón. Miren, este botón empezamos con tres mozasillas. ¿Ven? Hasta poniendo aquí. Quiero que presten atención, por favor, al botón. Y que no se pierdan los pasos. Pues espero que los pasos que yo voy a hacer para los pasos, ustedes lo puedan ver bien, lo que vamos a hacer en el botón. Yo voy a darle un poco de zoom a la cámara para que ustedes puedan ver bien por dónde pasa nuestro hilo. Recuerden que estamos utilizando un botón en acrílico y si no lo encuentran de ese mismo diámetro, pueden sustituirlo por otro. Y, los, y recuerden lo de las florecitas las florecitas son opcionales pueden dejarlo así de esta manera y simplemente ponerle el botón bueno pues vamos a hacer un poco de zoom a la cámara para que ustedes puedan ver ahí lo voy a dejar aunque esto está así pero es precisamente para que ustedes puedan ver por dónde pasa el hilo y puedan aprender a hacer el botón de tres mostacillas entonces yo voy a tomar Déjame poner un poquito la mozasilla para acá para que ustedes puedan ver. Aquí está el botón. Vamos a tomar al principio tres mozasillas de las número 11. Miren. Este será nuestro inicio, tres mozasillas. Llevamos hasta abajo. A esto lo vamos a repasar y vamos a hacer un nudito doble. Okay. Vamos a repasarlo y vamos a, y vamos a hacer un nudo. Miren, esta es la forma que tiene que quedar el inicio, que es en forma de un triangulito, ¿ven? Ahora lo que vamos a hacer es pasarnos por una de las mosacillas, cualquiera. Lo vamos a pasar por una de las mosacillas, cualquiera, y vamos a tomar dos mosacillas, ¿ven? dos nos pasamos a una mozasilla vamos a tomar ahora vamos a tomar dos mozasillas y vamos a pasar por una así esto lo vamos a hacer tres veces mosasillas por cada una. Tomamos dos mosasillas otra vez y pasamos por la mosasilla. Recuerden, estamos trabajando con las manos y las mosasillas son muy pequeñas, por eso le hicimos un zoom a la cámara para que ustedes la puedan ver. Pasamos, ven, tengo que agarrar para que no salga volando. Entonces paso por la, por la musacilla que me queda y una de las que puse anteriormente. Aquí agarro mi, hago un poquito de presión, de fuerza, aprieto un poquito para que me quede esto, así. ¿Ven? Ahora vamos a poner nuestra próxima secuencia, será de una musa entrando por cada espacio. O sea, voy a entrar en esta, en la en esta. seguimos dándole la vuelta colocando una musacilla, así, así. Es, es muy difícil trabajar con eh, tratar de hacer este botón o sea de que de que yo se lo quiero mostrar como queda para que ustedes lo puedan hacer paso a paso porque como las muestras son muy pequeñas no quiero que se pierda pero si siguen la secuencia del hilo también en la parte superior del vídeo le voy a dejar le voy a dejar una foto que yo encontré en Pinterest que encontré en Pinterest para que ustedes puedan seguir la secuencia aquí en esta parte ya miren la forma, que, la forma que está tomando el botón. Este es el cuerpo del botón lo que estamos formando. En esta parte ahora vamos a tomar dos mozasillas. Y vamos a pasar de mozasilla a mozasilla, tomando dos. Llevo mi hilo hacia atrás. Con las dos mozasillas que acabo de tomar. A eso le vamos a dar la esta vuelta completa de dos mozas este este botón yo lo aprendí del esquema que está en Pinterest pero también hay un vídeo en youtube y también les voy a dejar el link también por pues si ustedes gustan también pueden pasar por ese canal que está en YouTube, para que también lo puedan ver. Recuerden, si no encuentran el mismo botón, pueden sustituirlo por otro. Y simplemente es agregarle más mozasillas o agregarle más... agregarle más paso ¿ven? Ahora nuestra secuencia será de una musacilla, una musacilla por cada una, una musacilla por cada una hasta completar la vuelta. Miren, una musacilla, ¿okay? otra vez, una musacilla. y así vamos a ir dándole la vuelta esta vuelta, después que la terminemos se va a dar dos, se va a repetir dos veces ¿Sí? simplemente estoy agarrando simplemente lo estoy agarrando aunque ah, ustedes ven por dónde entra la aguja es para que no se vaya a soltar de mi mano y salga volando como al principio del vídeo. ¿Sí? Terminamos de, vamos a terminar ya, de colocar la última moza Para terminar de dar la primera vuelta de una mucecilla por cada una. Chicas, miren, ya terminamos de dar nuestra vuelta de una por una. Ahora vamos a dar esta vuelta, la vamos a repetir dos veces. Aquí en esta vuelta, en total hemos puesto 12 mozasillas entrando una por una. Y ahora, esta vuelta la vamos a repetir dos veces, la vamos a repetir dos veces más. Y los pasos van a seguir igual, entrando una mozasilla por cada uno. Le voy a dar la vuelta para poderlo hacer un mejor. Esta lo vamos a repetir: vamos a tomar una mozasilla y vamos a repetir este paso. Y vamos a poner en total otra vez 12 mozasillas. Recuerden, apretamos un poquito, no mucho, simplemente para poderlo ajustar y que las mozasillas caigan en su lugar. Siempre entrando con las mozas que nos quedan de frente. Recuerden que estamos trabajando con las manos, por eso tenemos que agarrar nuestro trabajo. A dar nuestra segunda vuelta para iniciar con la próxima vuelta que viene siendo la tercera. Si entramos en esta sin tomar mozasilla, simplemente es para pasar aquí. Listo, ahora vamos a dar otra vuelta más de una mozasilla para terminar nuestra tercera vuelta. Así. no se preocupen si se ve, si el hilo se ve un poco recuerden que si, le, siempre les he dicho que trabajen con el hilo de su preferencia y también cuando vayan a hacer este botón pueden hacerlo con el color muy parecido a la silla para que le quede mejor la terminación hasta colocar dos sillas en nuestra tercera vuelta. Y colocamos nuestra última mozasilla, siempre entrando por la de abajo, en nuestra tercera vuelta. Perdón que se voló. Ahora... ¿Ven? Ya terminamos de dar nuestra tercera vuelta. Terminamos. Ahora nuestro paso siguiente es de tomar dos aquí, Dos musacillas, dos musacillas, y nos pasamos por una por la que acabamos de poner. Alamos un poco para ocultar un poco el hilo. Por una, y esto lo vamos a hacer la vuelta por completo hasta llegar aquí. Bien, bien. Aquí estamos colocando ya prácticamente las últimas mostacillas de dos. Bien. más sencillas vamos a poner las últimas dos para concluir con esta vuelta entramos por la que está debajo y prácticamente y pasamos por tres ¿la ven? Si ustedes se fijan, miren, ya el cuerpo del botón está hecho. Si ustedes se fijan, él termina en forma de un espiral, como ustedes lo pueden, lo pueden ver, ¿verdad? Ahora, nuestro paso siguiente va a ser, aquí en este paso, quiero que me presten un poco de atención con lo que les voy a decir. En este paso vamos a poner una mozasilla por cada una. Por cada una. Como mi botón es de 16 milímetros, yo lo voy a dejar en dos, ¿verdad? Si su botón es mucho más grande, después que hayamos puesto esta, esta línea de una por entrando por dos, lo que si su botón es mucho más grande es poner otra línea de tres mozacillas entrando por una. Eso es lo que tienen que hacer para seguir agrandando el botón. Y mientras más línea ponga, entonces el botón va, va más y más agrandando. Como mi botón es mucho más pequeño, yo lo voy a dejar en dos y lo voy a cerrar aquí. Entonces, ahora, después de que yo termine de pasar esta moza silla de una por dos, entrando por dos, le vamos a quitar un poco el zoom a la cámara porque okay, ya el botón está un poco grande está un, poco, un poquito grande miren, siempre entrando por 3 salimos en 3 salimos y nos vamos a quedar en la primera salimos a la primera que nosotros pusimos ahora vamos a quitarle un poco el zoom a la cámara aquí listo, ahí lo vamos a dejar ahí porque vamos a seguir tra trabajando con el botón. Todavía no lo hemos terminado. Entonces, ahora que estoy en las mozasillas 1 que acabamos de poner, vamos a tomar 5 mozasillas y vamos a trabajar de mozasilla a mozasilla, tomando 5 mozasillas para hacer picos de 5 y así terminar y cerrar el botón. Claro está que si ustedes lo van a hacer más grande, tienen que poner más mozasillas, como les comenté anteriormente. Cinco mozasillas y me paso por el pico, por la siguiente que me queda de lado. Otra vez. Tres. Cinco. Cinco mozasillas. Me paso a la siguiente. Así. Y esto lo voy a hacer todo el botón hasta llegar aquí. Vamos a adelantar y nos vemos aquí. Bien chicas, aquí vamos a terminar de colocar nuestro último pico, miren. Como ustedes pueden ver, ya todos los picos están hechos de cinco mozasillas. Entonces aquí vamos a terminar de colocar nuestro último pico para comenzar a cerrar el botón. Entonces, miren, nos vamos a entrar por esta. Incluso si quieren pueden hacerle así, levantarlo un poquito para que se puedan para que puedan ver por dónde vamos a entrar. ¿Ven? Entramos y subimos a la tercera. Aquí, donde se ve el primer pico. Ahí nos vamos a quedar. Así. ¿Ven? Queda como en forma de un sol. ¿Lo pueden ver? Así. Ahora... A esto vamos a tomar dos musasillas y vamos a trabajar de a pico a pico, o sea, entrando por la número 3. A esto le vamos a dar la vuelta por completo, tomando dos musasillas. Dos sillas, entrando de a pico a pico y le vamos a dar la vuelta por completo. Así. ¿Ven? Ok, chicas, miren, aquí acabo de poner mis últimas dos, vamos seguir, miren, de, pi, de, de pico a pico, trabajamos de pico a pico, ahora vamos a poner las últimas dos para poder cerrar, miren, queda un poco abierto al principio, ¿ven? Entonces vamos a buscar la del pico y vamos a entrar y nos vamos a quedar en las primeras dos que pusimos anteriormente. A esto vamos a dar. sí, Brian, dime sí chicas, miren esa este era Brian, miren ven, nos quedamos aquí miren, nos, nos vamos a quedar en las dos que salimos anteriormente en las dos, en las primeras dos que pusimos anteriormente ahora vamos a poner para seguir cerrando vamos a poner una mozasilla entrando por dos miren déjame hacerlo así para que ustedes lo puedan ver ven, estoy un poco incómoda pero para que ustedes lo puedan ver entrando una mozasilla por cada dos ¿lo ven? otra vez una mozasilla por cada dos y esto lo vamos a cerrar todo por completo cuando cerremos todo por completo pongamos todas las sillas de una mozasilla entrando por dos vamos a alar y nuestro botón va a cerrar a esto yo voy a adelantar chicas ya saben compartan nuestros videos sigan en YouTube en Instagram en Twitter y compartan nuestro video de el dedito para arriba bien chicas miren aquí yo adelante un poco el paso y voy a poner la última mozasilla que me falta me falta colocar de las de entrar una por dos entonces entramos por las dos mozasillas que pusimos anteriormente aquí y entramos a la otra, a la primera que pusimos de una. A esto, ¿ven? Vamos a entrar nuestro botón así de esta forma. ¿Ven? Y lo que vamos a hacer es acomodar nuestras mozasillas. Y vamos a pasar ahora de Uh, de esas mozasillas, vamos a pasar el hilo por completo a toda la mozasilla de uno miren a las mozasillas de uno vamos a pasarle todo el hilo por completo bien chicas miren aquí que ya he pasado mi hilo por completo por todas las mozasillas de uno miren esta es la parte de adelante de nuestro botón pueden ver esta es la parte de atrás ahora yo quiero seguir poniendo más mozasilla para poder reforzar el botón y lo que vamos a hacer es pasar una mozasilla por cada una, por cada una de una, así. Y por y cuando hagamos todo eso, por tenemos que volver otra vez a repasar todo otra vez con hilo, ¿ok? A eso vamos a adelantarlo, el paso para que ustedes también lo puedan ver, para que este video no se le haga tan largo. Miren. Aquí estoy poniendo mi última moza silla de una. Me voy a entrar por esta y salir en la que tengo enfrente. Y a eso le vamos a dar la vuelta por completo, acomodando nuestra moza silla. Y le vamos a dar la vuelta por completo por el hilo. Y ya, y hacemos, cuando terminemos, hacemos un pequeño remate y apretamos y nuestro botón estará listo ya para concluir. Recuerden que después de esto, la base que ustedes le pongan atrás, tienen que usar el pegamento A6000 para que le quede, para que pegue perfectamente bien. Siempre le he dicho que para pegar metal con, o base laminada, tenemos que usar el, el A6000. No podemos usar otro pegamento porque no va a pegar. Miren, Esta es la, la parte del botón. ¿Ven? ¿Ven? ahora chicas vamos a hacer un pequeño remate aquí como siempre se lo he dicho cada que de de hacer algo vamos a pasarnos por la moza porque ahora vamos a colocar vamos a poner el botón se pueden pasar por cualquiera de la moza porque queremos llegar aquí arriba hacia ese, a ese extremo de aquí arriba bien chicas miren esta es la parte donde yo quiero llegar aquí arriba porque de esta parte, aquí, en ese, en eso, es que me voy a enganchar de aquí. Recuerden que la flor no está pegada todavía. De aquí es que me voy a enganchar para, miren, como está mi aro pegado, vamos a hacerlo así. Vamos a coser a través del hilo. Así de esa forma. La que gusta, no recomiendo pegarlo, porque después que ustedes lo cosan, si quieren pegarlo para sujetarlo un poquito más, también lo pueden hacer. Déjame quitar el eso. Alamos. Así. Entramos otra vez. Miren. Así de esta forma. sí, Y volvemos y cosemos. Otra vez, pasamos por el hilo que hemos puesto. El hilo viene siendo como nuestro guía o nuestro soporte para poder poner el botón, para que el botón se ajuste. Recuerden trabajar con el hilo de su preferencia o trabajar con hilo del mismo color de la moza o del hilo que tenemos en la parte del, del aro. Así Ahora ya que nuestro botón está sujeto, ya yo le voy a hacer un pequeño remate aquí. Recuerden aquí atrás le ponen lo que ustedes gusten de su preferencia. Recuerden que estamos trabajando con material que tengamos en casa. Si tienen aro más grande pueden usar aro más grande. Claro está ponerle más hilo, hacer un pequeño remate. Lo hacemos de nuevo. Cortamos y quemamos, ok. O Se listo, terminamos. Esto lo quemamos con la encendedora. A esto ya que ya nuestro botón está listo, todo verdad. Miren qué lindo quedan esos aretes. Ahora vamos a utilizar el pegamento de 6000 que está aquí. Miren, ponemos un poquito aquí y pegamos de esta forma así recuerden que este este esta flor o ese diseño esa o diseño no vamos a poner esa flor o ese adorno es opcional ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran si no encuentran si no encuentran otra cosa, flor le pueden poner cristalito lo que ustedes gusten bueno chicas este es un video a petición de una de una suscriptora de nuestro canal yo espero que ustedes les gusten, que nos regalen un like que compartan nuestros videos y nos sigan en Youtube recuerden darle deditos para arriba y darle la campanita cuando se suscriban para que Youtube les notifique cada vez que nosotros hagamos un video ya saben chicas eh, gracias a todas las que, las que se suscriben al canal gracias también a las nuevas suscriptoras un beso muy grande a las chicas de la comunidad y nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosas. Bye.